Buen amanecer para todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos y hermanas. Una vez más el Señor nos concede encontrarnos bajo un mismo espíritu y con unos mismos sentimientos. Ofrezcamos este día al Señor para que Él disponga de nosotros según su querer. Oremos. Permítenos, amado Jesús, manifestar nuestra fe con nuestra vida, con nuestro proceder, con nuestras actitudes, con nuestros actos. Tengo que acudir cada día a ti, Señor, para pedir tu fuerza, para pedirte que no me falte la cercanía de tu palabra. Creo que eres el Dios de la vida y deseo que todos mis actos desde los más insignificantes hasta los más importantes estén marcados por ser portadores de vida. Transfórmanos para que seamos tus verdaderos testigos, para que con nuestra vida demos testimonio de ti. Aparta de nosotros la soberbia que es el principal enemigo, el principal obstáculo para encontrarte en nuestras vidas. Acompaña mi caminar, ayúdame a reconocer continuamente cuando me aparto de este deseo tuyo y mío, que sepa entender que casi siempre optar por la vida supone darla, ponerla al servicio de los otros, porque la vida ante todo es un don que tú nos regalas para que redunde en vida para todos que lo entienda cada vez más, con más fuerza, y que lo realice, Señor. Amén. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios correspondiente a este día. Esta vez es Moisés el que aparece como lazo de unión entre las dos lecturas y como figura de Cristo Jesús. Es Moisés el que intercediendo por su pueblo y Jesús caminando hacia la cruz para entregar su vida por la salvación de todos. El diálogo entre Yahvé, Dios, y Moisés es entrañable. Después del pecado del pueblo que se ha hecho un becerro de oro y le adora como si fuera su Dios, pecado que describe muy bien el Salmo de hoy. El Señor habla a Moisés distanciándose del pueblo. Se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Este pueblo es de dura servicio. Déjame que mi ira se encienda contra él. Pero Moisés le da la vuelta a esta acusación, tomando la defensiva de su pueblo ante Dios. ¿Por qué se va a encender tu ira contra tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto? No es el pueblo de Moisés, sino el pueblo de Dios. Ese va a ser el primer argumento para aplacar a Yahvé. Además, les recuerda la amistad de los grandes patriarcas para que perdone ahora a sus descendientes. También utiliza otra razón. Se van a reír los egipcios si ahora el pueblo parece y perece en el desierto. El señor Yahvé además había puesto una especie de trampa a Moisés. Al pueblo lo va a destruir, pero de ti haré un gran pueblo. Moisés no cae en la tentación, se pone a defender al pueblo. Hoy no lo leemos, pero más adelante le dice a Dios que si no salva al pueblo, lo borre también a él del libro de la vida. El autor del Éxodo Parece como si atribuyera a Moisés un corazón más bondadoso y perdonador que el mismo Yahvé, el Señor. Y concluye, y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Sigue el comentario de Jesús, después del milagro de la piscina y de la reacción de sus enemigos les echa en cara que no quieren ver lo evidente porque hay testimonios muy valiosos a su favor el bautista que le presentó como el que había de venir las obras que hace el mismo jesús y que no puede tener otra explicación sino que es el enviado de dios y también las escrituras y en concreto Moisés que había anunciado la venida de un profeta de Dios. Pero ya se ve en todo el episodio que los judíos no están dispuestos a aceptar este testimonio. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibieron. Los conozco y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Si Moisés excusaba a su pueblo, ahora no podría hacerlo. Con los que no creen en Jesús, les acusaría claramente. Poco a poco, cada vez con más claridad, ya en el Antiguo Testamento, se nos va revelando el rostro misericordioso y perdonador de nuestro Dios. En este pasaje del Éxodo, vemos cómo el Señor, ayudado por la intención de Moisés, es capaz de perdonar el pecado idolátrico de su pueblo, un pueblo de dura serviz que se olvida rápidamente de los grandes favores que le había dispensado el Señor, empezando por sacarle de la esclavitud de Egipto el señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo cuando llega jesús el corazón perdonador de nuestro dios queda palmariamente manifiesto es como el padre que sale todos los días a ver si vuelve a casa su despiadado hijo menor cuando le ve le ve venir Corre hacia él, le abraza, le cubre de besos, le perdona y le perdona su desvarío y le sigue invitando al banquete de su amor. Y también recuerda con cariño a su hijo mayor que todo lo mío es tuyo. Por si fuera poco, tenemos un intercesor un abogado más poderoso que Moisés, a Jesucristo. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados. Mejor abogado no podemos encontrar. Un testimonio mayor que el de Juan. ¿Quién puede testificar de Jesús, de que todo lo que dice es verdad, de que es el Hijo de Dios, el Mesías? En este pasaje, Jesús habla de varios que pueden testificar a favor suyo. Empieza por Juan, tras de mí, viene uno más fuerte que yo ante quien no soy digno de soltarle la correa de sus sandalias el cristiano con la fuerza del espíritu da testimonio de que el señor vive que el señor ha resucitado que el señor está entre nosotros que el Señor celebra con nosotros su muerte, su resurrección cada vez que nos acercamos al altar y lo hace en su vida cotidiana con su modo de obrar, es el testimonio continuo del cristiano. Al mismo tiempo el cristiano debe ser consciente de que a veces este testimonio provoca ataques provoca persecuciones, son las pequeñas persecuciones como las de las habladurías y las críticas, pero también las persecuciones de las que la historia de la iglesia está llena. Sigue otro testimonio mayor que el de Juan, las obras que el Padre me ha concedido realizar, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Un nuevo testimonio son las Escrituras que hablan de él, y otro testimonio de más calado, el Padre que me envió, el mismo ha dado testimonio de mí. La obra más deslumbrante del Padre a favor de Jesús fue su resurrección. Al tercer día le resucitó dando testimonio de que está siempre con él, de que le ha salvado de la muerte. Con tal testimonio nos podemos fiar de Jesús, de todo lo que dice, de todo lo que hace, de sus promesas. Todo ello es verdad y conduce a la vida la comunidad de juan es un paradigma de aceptar y creer el testimonio de jesús y de habitar en sus palabras en contraste a los judíos que son como el símbolo del rechazo nosotros somos invitados también a darle la bienvenida a jesús y a su palabra a jesús y su obra en nosotros, a Jesús, el amor del Padre que nos revela al mismo Jesús. Abramos el corazón para recibir al Señor y dejemos que desaparezca nuestra incredulidad. Recibimos el testimonio de Jesús, de hermanos particularmente que nos hablan de su vida, del Señor, más por las obras que por las palabras. Te invito a que hoy reflexionemos sobre los testigos o personas que han encontrado en su camino y han sido clave en tu vida de fe. Las personas que te mostraron con su vida creíble que es posible vivir en coherencia mostrándote a dios a través de su bondad de su misericordia por su fidelidad por su laboriosidad por su veracidad por su sencillez por su entrega por su coherencia tantos valores que distintas personas encarnan en su propia vida y que son un testimonio para nosotros de la presencia del Evangelio vivo en medio de nosotros. Algunos de ellos ni creyentes son. ¿Por qué? Porque las semillas del verbo permanecen más allá de los límites de la misma iglesia. El reino está presente en el corazón de la humanidad y muchos hermanos aún sin saberlo, son testigos de esa promesa misteriosa, promesa misteriosa de Jesús con valores que encarnan en su propia vida. Mis queridos hermanos y hermanas, tú y yo estamos llamados a ser testigos creíbles no por lo que decimos y por lo que predicamos, sino por lo que proyectamos con nuestras vidas. Jesús es un transgresor desde el amor. El amor es el que rompe este cerrojo de legalidad, de legalismo, con el que los escribas y los fariseos han presionado la palabra de Dios. El testimonio de Jesús es contundente y va más allá trasciende las fronteras de la literalidad y se abre camino al sentido genuino de la verdadera de esa verdad revelada en la misma ley. Pero a ustedes se les dijo, pero yo les digo, Jesús es más y ese ser más es el que rompe con lo pautado lo dado lo hasta aquí comprendido. Solo el amor nos puede hacer capaces de transgredir el límite. Solo cuando el amor es el que nos hace transgredir el límite, somos contenidos más allá de los límites transgredidos. Cuando no es así, se transforma en una temeridad nuestro modo de comportarnos, que es muchas veces lo que ocurre en la sociedad contemporánea tan difícil de reconocer su propia limitación a partir de una conciencia de un poder que no tiene en realidad. Hablando del testimonio de Jesús, conviene que reflexionemos sobre nuestro testimonio de vida el testimonio es una palabra que significa dar una declaración que afirma o asegura una cosa también representa una prueba justificación y comprobación de la certeza o de la existencia de una cosa el testimonio cristiano como valor es más que una afirmación o declaración Es el ejemplo de vida que damos a los demás a partir de nuestros principios y valores cristianos. Es la evidencia real del cambio que Jesucristo ha realizado en nuestras vidas. El cristiano está llamado a dar testimonio de su fe verdadera en Jesucristo a través del ejemplo de vida que da, ya sea por medio de palabra, actos o gestos, y esto no para vanagloria propia, sino para que vean y crean en el Señor Jesucristo. Pero como suele suceder, en toda práctica de un valor, no siempre todos son consecuentes con los mismos. Hay los que hablan y pregonan, la vigencia de algún valor y luego con sus actos contradicen todo lo afirmado en estos casos solemos decir mal testimonio de vida un ejemplo lo tenemos en mateo 23 1 al 12 cuando jesús previamente previene a sus discípulos contra los escribas y fariseos que se habían sentado en la cátedra de Moisés y que enseñaban al pueblo las escrituras. Pero sus vidas estaban muy lejos de lo que enseñaban. Hagan y cumplan todo cuanto les diga, pero no hagan según sus obras, pues dicen, pero no hacen. Por otro lado, están aquellos que están dispuestos a dar la vida por sus ideales y por su fe en Cristo, de los cuales tenemos muchos ejemplos. Un ejemplo es la vida de Esteban, Hechos 7, el primer mártir de la iglesia. El testimonio de vida tiene dos aspectos, el testimonio personal y el testimonio colectivo. En el primer caso hemos destacado el testimonio personal de los creyentes pero también hay muchos ejemplos de testimonio colectivo un ejemplo a tener en consideración es el testimonio de vida de los primeros cristianos miren cómo se aman decían de ellos en ambos casos los testimonios tienen como propósito dar a conocer el nuevo cambio de vida, la plenitud de vida en Cristo, en cambio de una vida mediocre a una vida de calidad. Hoy el mundo necesita de estos ejemplos de vida tanto personales como colectivos, que conlleven a un cambio radical y cuyos resultados sean una vida feliz y agradable. Necesitan este testimonio los padres de familia, los hijos, los gobernantes, los maestros, los cristianos y toda persona que anhela un mundo mejor. Jesús mismo es un ejemplo o testimonio de vida. Vino al mundo a redimir a todo aquel que estaba perdido y otorgarle una vida abundante a través de la fe en él. Juan 3, 16, 17 Dio su vida como sacrificio vivo. Todo ministerio, es ejemplo de santidad y obediencia a su Padre Celestial. En la medida que obtenemos preparados para dar este testimonio verdadero, estaremos listos para vivir nuestra vida cristiana con heroísmo, demostrando lo que Cristo puede hacer en nuestras vidas. Como cristianos, nuestra conducta debe ser ejemplar. Debemos estar siempre contentos, ser amables, afables y cordiales, la palabra clara y persuasiva que dirige y forma sin herir, no violentamente. No debemos olvidar nunca que somos personas que tratamos con otros, aun cuando querramos hacer el bien a otros. No somos ángeles y, por tanto, nuestro aspecto, nuestra sonrisa, nuestros modales, son elementos que condicionan la eficacia de nuestro testimonio. Por último, vivir la fe, proclamar sus enseñanzas, es lo que nos pide Jesús a través de la propia vida buscando las ocasiones para hablar, no desaprovechando ni una sola oportunidad que se nos presente, damos a conocer al Señor. Nuestra tarea consiste en buena parte en hacer alegre y amable el camino que lleva a Cristo. Si actuamos así, muchos se animarán a seguirlo y a llevar la alegría y la paz del Señor a otros hombres, al mundo sería un lindo paraíso para habitarlo. Todos estamos llamados y llamadas a testimoniar con nuestras vidas que seguimos a un Cristo vivo, real y resucitado. En nuestra vida diaria podemos ejercer la misión de testigos de Cristo cumpliendo unidos a él por la gracia y la rectitud de intención los deberes cotidianos propios de nuestro estado. No es necesario hacer cosas extraordinarias como no las necesitaron la Virgen María y San José, para santificarse espléndidamente y servir a Cristo. Estamos llamados a ser signo de unidad, a ser coherentes con lo que hacemos y decimos, y testimoniar con nuestras vidas desde lo cotidiano, sin hacer grandes cosas. Los que viven mal no dan testimonio de Cristo, y si perjudican, ellos perjudican grandemente a la iglesia porque los enemigos de esta se aprovechan de tales fallos para atacar que cada uno de nosotros pida a dios la gracia de testificar lo que creemos y vivimos que muchos puedan ver y encontrar al señor a través no solo de lo que decimos sino de lo que vivimos que el Señor bendiga grandemente a cada cristiano y cristiana que día a día batalla contra todo mal con el fin de testificar que seguimos al Dios de la vida, al Cristo que ha resucitado y vive. Es la razón por la cual durante la cuaresma nos preparamos para acompañar a Cristo. No solo en el vía crucis que practicamos como lo hacemos con gran fe, sino que nos disponemos a resucitar con Cristo en su Pascua, que es también nuestra Pascua. Es el motivo por el que celebramos el domingo pasado, el domingo de la alegría, del júbilo, porque Cristo resucitado es la garantía de nuestra resurrección. Dispongámonos a resucitar con Cristo nuestra Pascua, es la bendición que todos anhelamos. Muy buen día y feliz día para todos.